Griselda Reynoso se presentó este miércoles en el Comando Noreste de la Policía Nacional para querellarse en contra del abogado Osvaldo Mateo Abreu, alegando fue estafada por el licenciado a quien contrató para que le llevara un proceso judicial en contra de un hijo suyo. Mi situación fue que el abogado Osvaldo Mateo Abreu me estafó con la suma de 11 mil pesos, 11 mil 500 pesos.